¡Rápido! Deja un buen like en el vídeo antes de que comience si te gustaría que tu escuela fuese cancelada un mes.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 Sé que estáis esperando a ver un vídeo acerca de Deadpool y de Fortnite, pero dejarme unos pequeños minutos que os quiero robar para, si puedo, de alguna manera transmitirle a la gente, a mi gente, a la Neox Army, un mensaje. Aprovecho y lo hago. No voy a explicaros ni qué es el coronavirus, ni, ni cómo evitarlo, ni nada Bueno, os voy a dar pequeños consejos, pe consejos que os van a servir Y sobre todo concienciaros de que estos días van a ser días complicados Van a ser días que realmente no nos gustaría a ninguno de nosotros que estuviera sucediendo Pero está pasando, así que realmente es algo que está sucediendo Yo como Neox, ahora chicos, os voy a pedir algo muy sencillo, muy fácil y que todos podéis hacer lo que sí es necesario es que la gente se quede en su puta casa Así que chavales, no vayáis a comprar a lo loco Los supermercados van a estar abiertos Va a haber alimento para todos Va a haber de todo para todos No nos va a faltar de nada Agua no va a faltar Papel higiénico tampoco va a faltar Ahora, si se os va la olla... Lógicamente que va a faltar, si te vas al supermercado a comprar 20 paquetes de rollo de papel Dime tú qué vas a hacer con 20 paquetes, brother, ni que esto fuera el acatombe, el apocalipsis zombie Lo único que hay que hacer para poder frenarlo es salir cuanto menos Y si tenéis que ir a comprar, comprar lo básico, lo que compraríais y si queréis un poquito de más por si acaso pero que no se os vaya la olla. Así que nada chicos, dicho todo esto, realmente espero y deseo que esto eh, dure lo menos posible, que todo vuelva a la normalidad cuanto antes. Así que chicos, recordar siempre y toda la vida Código Mister Denox. Disfrutar muchísimo del vídeo y empezamos. ¡Woo! Chicos, justo ayer introducieron dentro del juego de Fortnite los nuevos desafíos del Tito Deadpool Así que la semana número 4 de los desafíos del Tito Deadpool ya están disponibles dentro del juego Desde la última actualización ya podemos completar las misiones para poder intentar conseguir la skin de Deadpool totalmente gratis Además esta semana tenemos una recompensa muy chula Así que tranquilos porque en el caso de que seáis jugadores de Fortnite y todavía no hayáis visto que la semana número 4 ya está disponible... ...os voy a enseñar cómo podéis resolver esos desafíos de la manera más sencilla. Como bien os contaba antes, el regalo que nos ofrecen al completar los desafíos de esta semana son regalos espectaculares. Es un regalo en concreto que muchos de nosotros estábamos esperando desde hace muchísimo tiempo... Y es que... ¡Oh, mama, Por fin podemos conseguir la mochila de las katanas de Deadpool. Totalmente gratis, hermano. ¡Uh, yeah! Así que si quieres conseguir esta mochila tan guapísima en tu inventario del juego de Fortnite, no te vayas del vídeo porque... ¡Oh! Te voy a enseñar cómo conseguirla. Lo único que vamos a tener que hacer es encontrar las katanas de Deadpool por la sala del Battle Royale. Así que nos dirigimos directamente hacia las ubicaciones indicadas para poder conseguir las dos Katanas que nos piden en el desafío Así que en primer lugar deberemos ir A la propia habitación Del señor Deadpool Yo hermano, eh, ¿tú también has ido a comprar Al supermercado por el coronavirus? La primera katana De Deadpool la encontramos en la Sala propia De Deadpool, lo único que deberemos Hacer es ponernos encima De la espada clavada en la pared Y darle a seleccionar una vez hayamos hecho eso, ya tendremos la mitad del desafío completado Y es que la segunda de las katanas se esconde en la habitación de Maya La cual debemos ir a la habitación secreta Aquí está situada la segunda de las katanas necesarias para completar el desafío Así que una vez nos pongamos encima de la katana y le demos a seleccionar ¡Pum! Desafío completado Ahora nos queda... Otro desafío todavía por completar, el próximo desafío que nos piden es el siguiente, infligirle daño a estructuras enemigas. Con un total de una puntuación de 10.000 de daño, deberemos eliminar estructuras enemigas y causar el daño necesario para poder desbloquear por completo el desafío de la semana número 4 de Deadpool. Así que gente, os invito a que todos ahora mismo vayáis a ver al juego de Fortnite... ...y consigáis vuestra mochila gratuita del tito Depple. Cambiando de tema, por fin ayer en la tienda del juego de Fortnite... ...nos salió la skin de Complex dentro de la tienda del juego. Que por cierto, si usas el código MrDennox tendrás el nepe más largo de tu clase. Y es que pensar que esta skin se podía conseguir hace aproximadamente un mes o un poquito más de tiempo... Con unos desafíos dentro del juego que eran gratuitos Bueno, más bien en un torneo Así que esa skin nunca jamás volvió a salir el juego Hasta ayer en la tienda de Fortnite Así que chicos si decidís comprar alguna de las skins de la tienda del juego os invito a que utilicéis el código MRDENEOX en la tienda del juego ya que somos uno de los partners verificados de Epic Games y eso apoya muchísimo al canal para seguir haciendo los sorteos que hacemos semanales y que tanto os gustan. Así que chavales, os hago un llamamiento para que vengáis a seguir al Tito Neox Lógicamente en todas las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram también Todo eso lo tenéis debajo en la descripción Chicos, justo hoy, en el día de hoy, cumplen 20 días para poder conseguir oficialmente la skin de Deadpool dentro del juego de Fortnite Así que contando 20 días justo desde hoy Sería el día 3 de abril El cual podríamos desbloquear la skin de Deadpool De manera gratuita Así que aproximadamente la semana número 7 Del capítulo 2 de la temporada número 2 del juego de Fortnite Será la semana número 7 La que nos otorgue los últimos desafíos De todos los desafíos de Deadpool y los cuales, oh mamá, nos otorgarán la skin del tito Deadpool. ¡Oh uh, yeah! Pero hasta que eso no suceda, todavía quedan tres semanas. Ya que esta es la semana número cuatro de los desafíos. Y... Todavía quedan regalos y recompensas de Deadpool exclusivos. Lógicamente todavía no han sido filtrados más desafíos que muy pronto los tendréis dentro del canal. Si activáis la campanita no os perderéis. Nada de todo lo nuevo que vaya a llegar al juego Así que cada vez más y más cerca de la semana número 7 La semana deseada por todos nosotros dentro del juego de Fortnite Así que quiero enseñaros más información todavía secreta que ha llegado a mis manos Hemos tenido nueva información acerca de Deadpool y lo que podría estar sucediendo en un futuro evento De Deadpool en el juego Y es que parece ser que el propio autobús Va a tener una forma especial Durante esa semana del juego Con los desafíos de la semana Número 7 de Deadpool Y es que pensar que siempre que han metido Cualquier skin en el juego que haya tenido Una relación con Películas de Marvel por ejemplo O películas simplemente Siempre vienen acompañados De un evento, un evento O alguna modalidad de juego en el propio Online de Fortnite ¿A qué te refieres Neox? Pues me refiero por ejemplo a la colaboración de John Wick dentro del juego La cual traía desafíos, traía Nueva modalidad de juego y una Skin, también tenemos la colaboración Con Avengers La cual es más de lo mismo y aparte de Conseguir las skins, teníamos Un evento dentro del juego y una Nueva modalidad de juego, así que Muy, muy probablemente para Deadpool no vaya a ser menos Dudo muchísimo que simplemente metan la skin en el juego Y que después no haya ningún evento in-game Aparte tenemos un easter egg en el juego Que ahora mismo muchos habéis pasado por alto Pero como bien sabéis, Deadpool tiene una carta que escribió directamente a Epic Games de su puño y letra Y es que Deadpool quiere un autobús rediseñado para él mismo y que haga referencia a Deadpool, uno de los autobuses que va a ser rediseñado, es este que veis en el juego casi 100% seguro. ¿Qué opináis acerca de todo el vídeo? ¿Os ha gustado? Me gustaría saberlo y quiero que lo comentéis debajo en la sección de los comentarios. Si creéis que podemos mejorar en algo, también os invito a que lo comentéis debajo porque os leo absolutamente a todos y a todas. Así que chavales, nos vemos en el próximo vídeo, un besito a todos y...